Bueno, bienvenidos a mi estudio de casa eh, en un, una situación realmente mucho más desordenada de la que debería y con unos pelos mucho más desordenados de los que debería también. Eh, para mí ahora mismo hoy es el día siguiente al día en el que se grabó el stream de, eh, o en que se emitió mejor dicho el stream de Portal, que es el primer stream que hicimos desde un ordenador con Linux De hecho, este ordenador con Linux al que le estoy mirando Y que también me está grabando Y eh, hay una serie de fallos que hay que solucionar Así que, mmm, uníos a mí en una gran aventura en la que vamos a descubrir Cómo funciona, como de bien o de mal, funciona OBS en Linux ¿Vamos allá? Bueno pues eh, como venía yo diciendo, eh, es un nuevo día, así que voy a ver si puedo arreglar las cosas que no funcionan en estos maravillosos eh, momentos, en estas escenas. Hay muchas cosas que ya eh, arreglé ayer, pues eh, los audios y tal, pero mm, hay cosas que han quedado sin, sin arreglar. Por ejemplo esto. ¿Por qué? Aquí me veis con mis maravillosos pelos mañaneros. ¿Por qué? O sea, ¿por qué la cámara ahora no se ve? De hecho, se ve en una escena que no se tiene que ver, que es en esta. Pero... Ah, porque aquí hay una captura... Que se llama juego, que también está recurriendo a esa, a esa cámara. No, esto no debería existir. ¿Vale? Si hay dos... Eh, fuentes que recurren al mismo hardware pasan estas cosas pues juego fuera y ahora si yo cojo cámara había una opción de desactivar y volver a activar a mano quizá quizá la tengo que cambiar a ver vale Sí, puede ser que sea esto a ver ahora que se activa la cámara Vale, ahí está eh, Esta cámara tiene un problema Que es que la frecuencia O sea, Esto no es fluido Es más o menos fluido Si lo pongo aquí a 7.5 pero No es fluido eh, Para esto no tengo solución de momento Así que vamos a pasar al siguiente Lo siguiente es lo mismo pero sin cámara es... Le falta el audio de juego Me falta el audio de juego Menos mal que esto ayer no lo tuve que usar Audio juego Cámara micro navegador el logo y la pantalla. Audiojuego. Micronavegador. La, la pantalla y la cámara. Eh, de hecho. Puedo ponerlos así. Así son iguales, pero con uno deshabilitado y el otro habilitado. De hecho, el sonido. Voy a, voy a organizarme de otra manera. El sonido tiene que ir abajo. El sonido tiene que ir abajo. El audio del juego. Y, y el micro tiene que ir abajo. El audio del juego. Y el micro tienen que ir abajo. Entonces. Cámara. Navegador. Total y pantalla. Vale. Esto es. Vale. Eh, la cámara más o menos se ve El overlay también se ve Aquí, ¿qué pasa aquí? Aquí hay dos campos de texto Que de hecho no ponen mi nombre eh, Primero que el texto está en blanco Cuando debería estar en negro Porque el texto original era negro Y segundo, que no tiene La fuente que tiene que tener Nosotros utilizamos siempre Una fuente Que voy a enseñar aquí, que tengo Ya he preparado esto aquí que es esta, la Huawei Foundhouse. Voy a ver si en Linux esto es tan fácil como doble clic. ¿eh? Instalar. Parece que sí. Voy a tener que reiniciar OBS. Cerramos. Y abrimos otra vez OBS. Y... Vale, el texto no sale. Pero la fuente ya está. ¿Por qué no sale el texto? Porque está en negro. O sea, porque está en blanco. Tiene que estar en negro. Aceptar, aceptar. Aquí hay un degradado chungo. Parece que por defecto me está haciendo un degradado. Es una cosa rara. Vamos a poner en negro todo. Sí. Le he dado a cancelar en vez de aceptar. Como las cosas están en diferentes sitios, a veces me cuesta hacer clic en la cosa correcta. Pero bueno, eso no pasa nada. Vamos a ello. Y aceptar. Vale, esto más o menos se ve como se tiene que ver. Quizá esto... La línea base está un poco baja. Porque quizá esto en el original lo centra un poco más. Aparte de que mi objeto, obviamente... Pues está un poco bajo también. Pero bueno, esto está bien. Créditos. Vale, lo mismo. El texto no se ve bien. Porque no tiene los colores buenos. Eso es. Vale. Y este texto originalmente está centrado. Puedo cambiar esto. No, pues lo voy a tener que hacer A mano Y solo me mete casillas Voy a tener que poner espacios Uy, que qué, qué, qué, qué, qué cutre es esto Que cutre es esto Por favor eh, Más o menos ahí está También es cierto que esto lo estoy arreglando Por arreglar, porque realmente eh, un poquito más arriba porque realmente pues estos créditos no son, porque si yo sigo haciendo streamings desde mi casa no utilizamos material de Chucare la producción la hago yo y la realización pues también, o sea, no tiene sentido poner este cartel en concreto pero bueno, está bien tenerlo preparado y el texto este eh, si le doy a fuente aquí es donde puedo seleccionar si está... No, no sé dónde selecciono si está centrado. Leer desde archivo, archivo de texto, contorno sombreado, nada. Pues esto, lo centramos, esto. No, he dicho que lo centramos, no, no centramos nada. Gracias a nuestro subscrito, esto lo centramos a ojo y ya está. Vale, y esto pues lo que vamos a hacer es eh, transformar y eh, centrar horizontalmente y un poquito para arriba. No queda tan bonito como la versión de Windows, eso es verdad, pero bueno, digamos que es aceptable. Aquí tenemos dos bucles, uno con una música, bueno con el sonido de la radio, de hecho esto lo quería cambiar. Porque si está el sonido de la radio por las licencias Creative Commons deberíamos poner también que se está escuchando. Entonces voy a empezar por aquí. Eh, y luego ya arreglo el otro. Este radio. Esto es, debería ser un elemento de OBS. Como este. O un multimedia. O sea, de OBS de VLC. Perdón. Eh, tengo para poner aquí... Fuente multimedia Vamos a ponerle Stream En vez de radio porque no lo deja. Archivo vocal, No Entrada Buffering de la red, entrada Entrada, formato de entrada eh, No sé cómo funciona esto exactamente Pero Tengo aquí preparado el enlace de nuestra No es dicen.pls es stream. De nuestro stream. Si yo pongo esto. Parece ser que se ve. voy a monitorizar, a ver. Eh, monitorización y salida. Vale, funciona. Perfecto. Eh, entonces, este radio lo voy a cargar. Y.. Eh, empezando por aquí entonces, este mismo stream, lo vamos a poner ahí, vale, bien. Le ha costado como dos segundos enterarse de que no tiene que estar ahí. Y esto pues, eh, las letras y las fuentes, estás escuchando, eh, esto tiene que ir en negro, me está pareciendo VS un poco más difícil de utilizar en Windows que en, que en Linux. Parece que, que en Windows tienen las cosas como un poco más simplificadas. Y aquí, este, estás escuchando, lo que debería hacer es leer de un archivo de texto. Que ese archivo de texto es... Eh, voy a intentar encontrarlo porque lo tenemos. Lo tenemos, lo tenemos. Vale, pues ya lo tengo. Aquí aquí está eh, le he puesto leer desde archivo estaría bien que me dejase poner un archivo aquí mm. solo me deja seleccionar de mi propio uh no me deja leer un archivo de internet no parece que no pero si yo pongo aquí esto a aparece la url eh, pero no me deja leer un archivo de internet Así que, nada, esto de estar escuchando lo vamos a dejar ahí. Este texto sí que lo vamos a poner en negro, que es lo que corresponde. Aceptar, aceptar, vale. Y esto está bien, y el bucle. Vale, pues de momento esto es, la verdad es que... Lo que más he notado a la hora de hacer cosas aquí es. Eh, aparte de las cosas que yo no me acuerdo. En general, OBS, en Linux y en Windows se parecen mucho, pero las cosas son un poco distintas. Pues eh, las siglas que ponen aquí de pulse audio, de XS, HM. Cuando entras en Linux a bajo nivel, sí que es cierto que esto, saber de dónde salen estas cosas, es importante. Eh, para arreglar errores sobre todo pero de momento con lo que nosotros usamos pues pues bueno y en general no no no necesitamos mucho más y en general funciona mejor ¿qué otra cosa no tiene la versión de Linux por ejemplo? pues que en Twitch por, por poner un caso no puedes poner la, la cuenta en Youtube tampoco puedes poner la cuenta o sea es todo como como muy a mano, como era un poco hace, hace unos años eh, en el que pues bueno no tenías opciones de integrar la cuenta y tal pero bueno, más o menos lo estamos haciendo y hasta aquí pues este pequeño periplo por mmm, las andanzas de OBS con Linux, os iremos contando más cosas porque realmente eh, nos gustaría ...poder utilizar un poco más el software libre en las producciones que hacemos... ...así que vamos a seguir explorando por estos caminos... ...mientras, pues ya sabéis que nos podéis encontrar en eh, www.uskadegital.eu... ...ahí está todo lo que hacemos, Gaming Room, enseñar, Enredando... Eh, ...el Podcast Submarino, eh, El Gato de Turing, que no lo hacemos nosotros directamente... ...pero bueno, también, como si fuese nuestro... ...La Hora Retrona, que es lo mismo de lo mismo... Eh, y todo el contenido maravilloso que hay ahí Y también en twitch.tv barra euskadigital Que es la forma más fácil Más fácil sobre todo de apoyarnos Y si queréis más directa pues patreon.com barra euskadigital Gracias también a nuestros patronos que aparecen por aquí ¿Deberían? Gracias por vernos y hasta la próxima Agur